En Galicia se come mucha carne y mucho pescado, um, pero las opciones vegetarianas y veganas están empezando a ser más populares también, pero las comidas tradicionales son el pulpo aceira o también es conocido como pulpo a la gallega, generalmente se come con cachelos, cachelos son unas patatas cocidas um, y es eh, pulpo cocido. Um, Cortado en rodajas con pimentón ahumado, eh, dulce y picante, sal de mar, um, aceite de oliva y está puesto sobre unas patatas cocidas. Um, y está muy rico. Uh, también se come mucho el cocido gallego. El cocido gallego es un tipo de sopa uh, que lleva grelos, que es, son como unas verduras... Uh, un poco más amargas, de hoja más dura, eh, típicas de Galicia. Um, tiene grelos, tiene generalmente carne de cerdo, eh, lacón, que sería parecido al jamón um, serrano, pero cocido. Y también lleva patatas. Las patatas se comen mucho en Galicia, patatas y cerdo y ternera.